Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre leer en pantalla. leer es una de las tareas a nivel cognitivo más complejas que es capaz de llevar a cabo el cerebro humano pero según la edad y la etapa de desarrollo en la que nos encontremos es más conveniente llevarla a cabo de una manera o de otra y de eso vamos a hablar hoy por ejemplo entre 0 y 2 años se aconseja un uso mínimo de pantallas y sobre todo los niños tienen acceso a la información a través de sus padres y educadores se calcula que llegan a esta edad de los dos años habiendo escuchado unos 32 millones de palabras y de esta manera van enriqueciendo su vocabulario y desarrollando esa faceta de su cerebro en la siguiente fase que hemos seleccionado entre unos 2 y 5 años ese uso de las pantallas puede ir aumentando de manera leve con el objetivo de que los niños se vayan familiarizando con estos dispositivos, pero sigue siendo el papel, la lectura tradicional, la manera más adecuada para que se acerquen a la información. En adelante, entre los 5 y 10 años, se estima que es conveniente que trabajen tanto el texto escrito como las pantallas de manera igual y sin descuidar la lectura en voz alta en presencia de adultos. De esta manera nos aseguraremos de que su comprensión lectora es adecuada y de que son capaces de procesar la información a través de ambos medios. A partir de los 11 años es conveniente que tengamos un tiempo al día reservado para la lectura calmada y placentera. Habremos tenido éxito en nuestra tarea de inculcar de una manera positiva la lectura si a esta edad los niños entienden en ese ratito del día como algo de ocio y de disfrute. De esta manera habremos alcanzado lo que los expertos denominan bialfabetización, esto es, ser capaces de acercarnos y de procesar información de manera indistinta, tanto en medios digitales como en analógicos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.